hola en este vídeo mostraré cómo realizar una máscara de pelo de tal forma que podamos observar el pelo de una muñeca de tal forma que se pueda ver bien tanto en fondo blanco o claro como en fondo oscuro o negro esto puede ser un poco más tedioso que realizar una, una máscara a través de canal alfa o por ejemplo mediante una extracción de el, el frente sin embargo es posible que sea más impactante para algunos usos para ello necesitaremos utilizar los métodos de capas, los cuales, si no conocemos estos métodos, nos pueden resultar un tanto peculiares. Sin embargo, una vez conocidos los métodos de operaciones con capas, pueden llegar a ser más prácticos que las operaciones de selección manual, las cuales pueden ser más tediosas y obtener unos resultados más difíciles mmm, de peor calidad o más difíciles de obtener. Para ello, podemos utilizar otro espacio de color distinto del RGB, el cual muestra bastante bien los colores. Sin embargo, es posible que necesitemos otro tipo de, de utilidades o de formas de visualizar los distintos colores o las distintas formas. Para ello podemos ir a la opción Colores, Componentes y Descomponer. Pasaremos al modo HSV. Existen más modos. Incluso se puede utilizar algún modo de tipo PCA, es decir, que se saquen los principales componentes para analizar los colores. Sin embargo, es posible que el modo HSV, el cual está basado en el tono, el, la saturación y el valor, pueda llegar a ser un, una, un, un espacio de color o una transformación de color muy fácil y muy sencilla. Podemos visualizar la imagen y podemos aplicarle unos umbrales. Para ello podemos utilizar la orden Colors Levels. Aquí podremos utilizar múltiples valores, como por ejemplo 73. Deberíamos o podemos ir visualizando la imagen, de tal forma que observemos si se ajustan bien estos valores a los contornos o si necesitamos modificarlos. Generalmente, modificar unos valores también, eh, también influye en que se modificarán otros. En el valor máximo podemos utilizar un valor igual o un valor distinto. Por ejemplo, podemos quedarnos en un valor cercano a este, de tal forma que tengamos bastantes valores. Igualmente podríamos utilizar un valor de 100 y utilizar un valor menor, como por ejemplo 47. De esta forma estaremos aplicando una especie de threshold a través de la, a, a través de la herramienta niveles. Podemos hacer clic en OK para aceptar, la transformación, esto únicamente nos ha sacado una máscara de la muñeca, la cual es en modo opaco, igualmente ahora pasaremos a hacer una transformación para realizar la máscara del pelo, la cual la obtendremos a través del valor, este valor o luminosidad nos mostrará la imagen de la muñeca, generalmente estas canales de valor o luminosidad obtienen mejor los valores para los contrastes entre blanco y negro o las distintas escalas de grises, las cuales obtienen mejor los contornos de los objetos. Sin embargo, la saturación, para el caso de la muñeca, ha sido más satisfactorio. Podemos utilizar un filtro de difuminación, por ejemplo, el Gaussian Blur, para obtener una difuminación, la cual posteriormente aplicar una operación. Para ello, podemos previamente hacer copias, ya que utilizaremos la, la imagen como contraste. Así no perderemos la imagen original. Hacemos un Gaussian Blur de 3, y ahora podemos realizar una operación como por ejemplo la operación eh, extracción de grano, la cual obtendrá una diferencia eh, la cual ha sido, o una sustracción a la cual se le ha realizado un desplazamiento de 127, de tal forma que obtendremos los distintos resultados. También podríamos haber hecho una sustracción ya que únicamente queremos los valores negativos. Sin embargo, esta operación también nos puede ser válida, pudiendo ver cómo operar con ella. También necesitaremos operar a través de la herramienta niveles. Para ello es recomendable primero ejecutar la operación mezclándola con la capa inferior, de tal forma que ahora estamos operando el resultado anterior. A través de la herramienta niveles podemos hacer otro, otra especie de threshold, el cual esta vez lo pondremos en un valor, por ejemplo, de 107 o de 117. Depende de cada cual. También podemos utilizar otros valores, como por ejemplo 110. En el valor del umbral mayor... Podremos utilizar un valor cercano a 127, como, como por ejemplo 125, lo cual obtendrá un valor para los resultados de la máscara bastante cercanos a los que queremos obtener en la selección del pelo. Este resultado le podemos invertir de tal forma que los colores sean los opuestos, el blanco pase a negro. Esto, esta capa también la podemos superponer a la capa que teníamos originalmente con la saturación como, como máscara, de tal forma que visualizaremos ya el resultado. Para ello podemos utilizar el modo Light and Only, el cual superpone los valores. También podemos ver que hay zonas de nuestra capa final que no nos interesan, de tal forma que hay zonas de saturación que nos son más adecuados y hay otros valores de la capa valor que nos son más adecuados. Por ello, haremos una selección rápida de todo lo que es el pelo. Para ello, utilizaremos la, la herramienta Selección Libre y haremos una selección alrededor de la muñeca. Una vez realizado esto, si no tenemos el canal alfa, podemos eliminar el, fon, el fondo pasándolo a negro. Para ello, podremos invertir la selección, de tal forma que nos quedemos con la parte que, que, que queríamos. Ahora, haremos una selección en la saturación. Para ello... Realizaremos una operación parecida a la anterior, haciendo una selección de la muñeca, invirtiéndola con Control-I y eliminando la parte que no deseemos. Ahora podemos superponer ambos resultados, viendo que tenemos algo de, de suciedad en la máscara, lo cual podremos limpiar posteriormente. De todas formas, ahora aplicamos la, la máscara y esta ya es una máscara bastante utilizable para nuestros fines. Para ello, vamos a nuestra imagen original y pegamos la máscara como nueva capa. Aquí, en esta máscara, también necesitaremos realizar una serie de selecciones. Para ello, podemos hacer una difuminación y una selección por color, de tal forma que seleccionemos la parte del pelo o la parte del interior de la muñeca. Para ello, podemos hacer previamente una copia de la máscara, de tal forma que no perdamos esta información. Ahora, haremos clic y filtraremos la máscara con un filtro genérico de matriz de convolución, la cual realizaremos con un radio de 1, la cual nos permitirá eh, seleccionar eh, las zonas del, del interior de la muñeca de manera distinta que las zonas que, que tienen algún valor distinto de 255 de la muñeca. Realizamos el, la matriz de convolución y ahora realizamos una selección por color, de tal forma que seleccionamos el color 255 del interior de la muñeca. Vemos que hay varias zonas que no adquieren la opacidad total las cuales deberemos aumentarlas a la selección. Para ello lo haremos esta, esta vez de manera manual. Esto lo podemos realizar a través de la herramienta Selección Libre, la cual nos permitirá escoger y elegir cómo se van seleccionando las distintas zonas. Podemos disminuir la transparencia de la capa, de tal forma que podamos observar la imagen original. Ahora estamos seleccionando la falda de la muñeca, la cual tendremos que seleccionar con todos sus detalles. Una vez seleccionada podemos pintarla con el color del fondo, de tal forma que suprimiendo, eh, si no existe canal alfa, al suprimir esto se pinta con el color del fondo, el cual es el color 255 que teníamos. Podemos también pintar la zona superior de la muñeca, la cual podemos otra vez seleccionar por color para resaltar qué zonas no son de la selección. Y aumentarle esta selección con la herramienta selección libre, la cual nos permitirá continuar aumentando zonas 100% opacas. Estas zonas 100% opacas serán posteriormente eh, tenidas con opacidad total, de tal forma que el Feader únicamente afectará a las zonas que tienen una opacidad un poco menor. Una vez seleccionado, hemos visto que hemos conseguido pasar la selección a opaca total habiendo modificado la, la máscara de la capa. Ahora guardaremos esta selección como un canal y la nombraremos como opacidad total. O el interior. Podemos visualizar la máscara uh, completa, viendo que hay otras zonas que son... Eh, que son del, del pelo o con un color distinto. Para ello podemos duplicar la, la máscara de la capa difuminada de tal forma de tal forma que ahora realizaremos un threshold para seleccionar los colores de que, que no habíamos seleccionado previamente, es decir, los colores del pelo los cuales tendrán un rango de 1 a 254. Podemos observar que existen partes del exterior de la muñeca las cuales son de ruido, lo cual deberemos eliminar. Para ello podemos arrastrar y seleccionar una cantidad de píxeles o con un umbral menor. Igualmente vemos que hay otras zonas que siguen estando y que se pueden eliminar manualmente. De tal forma que podríamos ir eliminando estos píxeles del contorno con una selección eh, exclusiva para ellos esto de realizar esta selección a mano puede parecer que no necesitaría de la operación anterior para realizar esta selección de estos píxeles, sin embargo esta, esta selección ha podido ser más fácil y más rápida ya que son una menor cantidad de píxeles y están más separados de los pelos de la muñeca una vez realizado esto tenemos la muñeca, la cual podemos operar para eliminar el ruido que acabamos de eliminar de la máscara anterior. Igualmente, también podemos seleccionar, la... seleccionar los valores que, hemos... que tenemos actualmente en el rango 0.255. Para ello, podemos seleccionar el blanco y ver que se selecciona toda la la máscara todo el contorno esta selección la, de, la denominaremos contorno guardándola en un canal igualmente es posible que única, únicamente queramos la parte del contorno interior de la muñeca o el pelo por ello podemos sustraer eh, la parte del contorno de la muñeca de tal forma que ahora esta selección podemos guardarla como pelo. Y si sustraemos del contorno el pelo, tendremos el contorno inferior de la muñeca, lo cual también eh, es posible que no sea útil. Ahora operaremos el pelo, el cual eh, es posible que haya perdido parte de su color original por contaminación con el blanco del fondo. Aquí prácticamente no se aprecia. Sin embargo, podemos hacer una copia de la capa y hacer una capa de comparación blanca y otra capa de comparación negra, de tal forma que una vez que apliquemos la máscara podamos visualizarla, podemos visualizar la máscara y como esta es la, la máscara eh, que ha sido que ha sido aplicado un blue con la, el, el box blue, de tal forma que ahora únicamente seleccionaremos la, la muñeca, de tal forma que la muñeca es el contorno más la parte interior. Estas dos partes de selección nos seleccionarán, eh, nos seleccionarán la, la muñeca y el pelo. Lo cual es la máscara que queremos aplicar. O es la máscara que queremos para eliminar las zonas que no habíamos eliminado previamente de la máscara. Para ello, el canal interior a selección, añadimos a la selección el pelo... Y ahora esta selección la invertimos para eliminar el fondo, el cual lo pasaremos a un color negro. Ahora sí. Igualmente podemos ver que hay zonas del interior de la muñeca que no se han quedado opacas. Esto deberemos otra vez corregirlo seleccionando la parte interior de la muñeca y pasándola a una opacidad total. Para ello podemos rellenar con el color del frente la capa activa, o eliminarlo para conseguir la opacidad total. Una vez hecho esto, copiamos toda la máscara y la ponemos en la muñeca. Inicialmente podemos crear la máscara activa de color blanco, la cual podremos superponer y anclar, teniendo ahora la máscara. Ahora esta máscara podemos probar a ver si actúa, viendo que estamos aplicando la máscara con el fondo blanco y ahora con el fondo negro. Con el fondo negro estamos visualizando que parte de los pelos tienen parte de contaminación blanca por estar con, con el, estar a la hora de obtener la fotografía con un fondo blanco. Para ello haremos una modificación de este pelo pintándolo con un patrón que obtendremos de la muñeca. Para ello haremos una selección rectangular al pelo de la muñeca con el, obteniendo un, un color con el cual... Pintaremos el, la parte exterior del pelo. Para ello, seleccionamos una parte de la muñeca. Teniendo la, la capa activa de la visualización de la muñeca, la cual estoy apuntando ahora, haremos Control Copy y crearemos una nueva capa en la cual pegaremos esta selección. Est, con esta selección y en esta capa podemos realizar un patrón a partir de la copia de la capa múltiples veces. Este patrón puede no ser necesario realizarlo. Sin embargo, eh, veamos cómo es posible realizarlo. Aquí situa situaremos la capa, la cual podremos mover, ajustándolo a las distintas guías, tanto en su posición horizontal como vertical, de tal forma que completemos un mosaico del pelo. Este lo podemos transformar de tal forma que sea simétrico en ambos sentidos, de tal forma que haremos, que de tal forma que haremos un patrón que pueda ser, eh, que, que pueda ser continuo, una vez, que se... Una vez que se opere, ya que ahora tiene continuidad en el centro, por ser simétrico en los ejes X y Y. Igualmente, como es igual en su parte izquierda que en su parte derecha, será también igualmente simétrico. Estas capas podemos aplanarlas mezclándolas. Y el resultado podemos seleccionarlo, ya que si hay zonas de transición brusca de luminosidad, pueden verse en el resultado final, pudiendo seleccionar un un rectángulo el cual nos servirá de patrón. Para ello, podemos partir de la posición central y expandir hacia los bordes. Y elegir un tamaño predeterminado, como por ejemplo 300x300. Esta selección la podemos copiar y posteriormente pegar como un patrón, el cual denominaremos pelo 9. Y el nombre del archivo pondremos el mismo para, no, eh, para que sea más sencillo de encontrar. Una vez hecho esto, Podemos visualizar la muñeca y seleccionar el pelo. Y este pelo podemos rellenarlo con un patrón, el cual tendrá nuestro pelo. Necesitamos que la capa activa sea la visible y ejecutando esto, voilà Tenemos el pelo oscurecido. Igualmente es posible que queramos una transición entre el pelo y la selección, de tal forma que podemos aplicar un feather el cual puede tener un valor como por ejemplo de 4, aunque es posible que queramos elegir un feather un tanto mayor. Igualmente podemos ampliar esta selección, recreciendo los bordes, en un radio por ejemplo de 4, y aplicar un feather, por ejemplo esta vez de 8. Ahora hemos rellenado otra vez la selección, sin embargo esta vez la transición entre la muñeca y el exterior es menor. Sin embargo podemos ver que la muñeca, la la visión del pelo no cambia prácticamente nada. Sin embargo, es porque estamos viendo la máscara de... con la máscara activa. Si deshabilitamos la máscara, podemos observar cómo ha sido la pega de nuestro patrón de pelo, observando que aquí sí que se puede visualizar el pelo. En esta selección de pelo puede realizarse para modificar la máscara de capa, la cual tiene una anchura unitaria. Esta puede utilizarse para modificar cómo, cómo es la máscara de capa ya que es posible que queramos aplicar un Feader. Este Feader, en lugar de aplicarlo mediante la opción de selección, podemos aplicarlo mediante, difu mediante difuminación gaussiana, la cual posteriormente también podremos corregir para mantener sus valores máximos en 100. Veamos cómo se podría operar esto. Podríamos utilizar la opción de filtros, Blur, Gaussian Blur o, o Generic. Podremos utilizar el, valor, el Gaussian Blur con un radio pequeño. De tal forma... Hay que tener cuidado con cuál es la capa que se está tratando, ya que antes teníamos seleccionada la capa de la muñeca. Ahora tenemos seleccionada la capa de la, ma... de la... De la máscara. Y ahora podemos visualizar la... la máscara. Podemos observar que parte de los valores han disminuido. Por ello, podemos hacer una corrección de niveles, de tal forma que aumentemos esos 50 niveles de la selección. Por ello, podemos visualizar el histograma y devolver parte de los píxeles a a un, un blar, o a un valor de, superior. De tal forma que no hayamos perdido la nitidez en la parte central del pelo. Igualmente, como hicimos antes la transformación del, de la muñeca, podemos hacer una transformación a los contornos de la muñeca. Para ello podemos seleccionar el contorno y sustraer el pelo de la selección, de tal forma que ahora tenemos la parte inferior de la muñeca. Este contorno podemos recrecerlo por ejemplo, con un radio de 4, de tal forma que ahora tenemos un contorno superior. Podemos ver que en algunas zonas del contorno también hemos sufrido la contaminación por culpa de por culpa del fondo blanco y de la calidad de la cámara. Por ello, ahora podemos utilizar la opción clonar para recuperar parte de ese color. Para ello, desplazaremos los píxeles en un radio de 5, de tal forma que se vea afectado el contorno para recuperar parte del color. Podemos ver también que es posible que parte del contorno quede fuera, necesitando que esto se vea afectado en una cantidad menor, pudiendo disminuir el valor del contorno hasta el valor del contorno que queramos. Así afectaremos una cantidad menor de contorno. Ahora veremos cómo se opera, eh, o cómo se pinta este contorno. Para ello, seleccionaremos un punto de la imagen con coordenadas conocidas, como por ejemplo... 1.285, 1.550, lo cual podemos ver en el estatus de, de GIMP. 1.285 y 1.550. Aquí hacemos clic con Control, una vez que tenemos seleccionada la imagen en la cual queremos pintar. Podemos hacer un zoom mayor, ya que el zoom posteriormente lo podemos modificar, 60 y 30. Hacemos clic y restamos 5 puntos a la izquierda y 5 puntos hacia arriba, de tal forma que vamos al 25 y hacia la izquierda 55 y aquí podemos pintar pudiendo, pintando únicamente en la selección que habíamos realizado previamente es posible que ahora no estemos visualizándolo sin embargo, estamos pintando en, en el contorno de la muñeca corrigiendo parte de los valores de sus colores si hacemos zoom, podemos ver si esto ocurre y podemos ver levemente que sí que es así. Esta transformación es prácticamente imperceptible, pudiendo realizarlo en la parte esta vez inferior y en la parte eh, izquierda, ya que el desplazamiento ha sido en, en ese lado. Ahora haremos una transformación y un desplazamiento en el otro lado, haciendo zoom en la imagen, situándonos en unas coordenadas conocidas y desplazándonos 5 píxeles a la izquierda y 5 píxeles a la izquierda hacia arriba, de tal forma que otra vez volvemos a pintar eh, o clonar los píxeles desplazados, de tal forma que estamos corrigiendo el contorno de la muñeca. Esta corrección del contorno, posteriormente, puede quedar bastante suavizado la transición, ya que de lo contrario es posible que nos quedase un poco, un poco extraño. ya que si no se notaría parte del blanquecino del fondo en la muñeca. Una vez hecho esto, ya hemos realizado las dos operaciones, de, de suavizado del pelo y de suavizado del contorno. Tenemos el contorno de la muñeca, el cual también lo suavizamos, y podemos suavizar todavía más el contorno del inferior de, la muñeca, de la parte inferior de la muñeca, con la cual podemos seleccionar con una selección libre y utilizar una difuminación gaussiana mayor que la que utilizamos anteriormente, la cual fue de radio 0.5 esta vez con radio 1.5. Deberemos seleccionar la, la máscara para que esta sea la zona que queremos aplicar el filtro de desenfoque gaussiano. Podemos ver cómo se aplica un desenfoque gaussiano de radio 1.5. Ahora podemos visualizar cómo es el resultado de la máscara, la cual teníamos deshabilitada, y cómo existe una especie de transición entre el contorno el cual no es ni blanco ni negro. De esta forma ya hemos terminado de seleccionar la muñeca y hemos pintado sus contornos, viendo que estos a fondos blancos y negros no se ven eh, destellos o claridades en sus contornos. O pueden existir unos leves, los cuales pueden ser debidos a la zona de, de luminosidad. Una vez realizadas todas estas operaciones, podemos aplicar la máscara de capa. Haciendo Apply Layer Mask. Y esta imagen la podemos seleccionar completamente o previamente podemos recortarla al contenido. Y ahora exportar como la imagen de la muñeca como dol Hair Transparencia. De tal forma que tenemos la transparencia del pelo en una imagen la cual tiene que ser PNG para poderla utilizar con otros programas y conservar la transparencia. Esta imagen podemos utilizarla para editar otras imágenes y que puedan observarse con un valor de transparencia y poder editar otras imágenes fácilmente. Por ejemplo, podemos abrir una imagen, la cual puede ser esta, la cual ya tenía una muñeca, y pegar la imagen que acabamos de crear. Eh, seleccionar, visualizamos la imagen y ahora que vemos sus canales arrastramos la, la muñeca a la imagen eh, o, o la importamos. Ahora la escalamos. Para ello escalamos la capa y la podemos poner a una altura, por ejemplo, podemos ver que la altura que teníamos previamente era bastante grande, 2.910 píxeles. Sin embargo, esta imagen es de baja calidad, lo que, por lo que la transformación es de muchos píxeles de, de paso. Por ello, es posible que muchas de las operaciones que hayamos realizado no se visualicen o se atenúen de una manera demasiado fuerte. Si la imagen donde lo pegamos tiene una cantidad de píxeles similares a los, que, a los de la imagen original, esto se notará menos. O tendremos una mayor cantidad de, de píxeles que, ver, que serán posiblemente visualizados o que serán utilizados en la visualización, ya que de lo contrario, en el escalado podemos perder gran parte de los píxeles. Hecho esto, podemos pegar y unir ambas imágenes en una, pudiéndola exportar como una imagen de conjunto, de... en la cual aparece una nueva muñeca que anteriormente no estaba, la cual tiene hasta un pelo eh, alborotado. Espero que les guste este método de realizar trae transferencias de imágenes con pelo, ya que existe otra forma de realizar más sencillas las selecciones. Sin embargo, este tipo de, de, de operación puede ser más impactante o puede quedar mejor en otras imágenes. Es posible que se visualice de una manera excesiva cómo es la transferencia o la transición entre el pelo y el pelo opaco. Esto puede dis intentar disimularse un poco más aumentando el feader. Igualmente, el contorno de la muñeca es posible que se, que se visualice y que pueda quedar mejor. Sin embargo, con estos valores, así ha quedado este resultado. Espero que les le sea útil o, o que lo practiquen alguna vez para ver una imagen cómo les quedaría. Eso ha sido todo. Adiós.